Conozcamos a continuación algunos datos interesantes sobre la salud mental, del cual nos hablan las alumnas de la preparatoria 3 de Fresnillo. Hola, hoy nos encontramos otro día más en otra nueva cápsula. Mi nombre es Eran de Carrillo y estoy con mis compañeras. Sierra Franco y Magali de León. Y hoy vamos a tratar en esta cápsula el tema de la salud mental. Y para dar un trasfondo para que entendamos todo este tema, vamos a explicar qué es la salud mental. Pues la salud mental consiste en nuestro bienestar tanto emocional, psicológico y social que afecta la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos um, conforme a la vida. Cabe recalcar que la salud mental es muy importante tener en cuenta en todas las etapas de nuestra vida, tanto en la niñez, adolescencia, en la adultez y en la vejez. Y sin embargo, también hay factores en las que deterioran nuestra salud mental. Uno de ellos puede ser factores biológicos que están asociados como los, a los químicos del cerebro, las experiencias de vida que están relacionadas con los traumas, los antecedentes familiares que es como cuando alguien de tu familia tiene el ciclo de adultos, mm -hmm. o de sí, sí. antecedentes. Estilos de vida malos y consumo de sustancias, pero además también hay que recalcar que es bueno como estas. Claro, o sea, ¿por qué es importante la salud mental? Eh, es importante pues para poder enfrentar el estrés o la ansiedad de la vida cotidiana, para generar y tener relaciones sanas con los demás, para poder alcanzar nuestro máximo potencial y poder vivir una vida plena y para ser productivos también. Uh -huh. Y de las cifras como estamos una <risa> mm, No muy bien, miren. En el mundo, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años, esto ya vamos enfocado en la adolescencia, padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial. Entonces, pues, no muy bien, ¿eh? <risa> <risa> y además, el hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes, tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en un futuro. Es muy, muy interesante. Como dato uh -huh. curioso, el día de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, que precisamente es para fomentar y concientizar acerca de este llamado que es muy importante en la vida de cada persona. Uh -huh. este, También algo que no todas las personas saben, es que la fundación WAS tiene un centro de intervención y servicios psicológicos a distancia que es totalmente gratuito porque pues la salud mental no es accesible siempre para para todos, sí. para todos. entonces eh, pues ahí se brindan terapias, primeros auxilios a manejos de inclusión psicológica y el número es 492-234-0310 ¿podrías repetirlo? por si a alguien se lo pasó bueno, claro que sí si es 492 234-03. Esto es muy interesante, ¿verdad? Pero dada que en la pandemia nos estamos dando cuenta que nuestra salud mental es muy importante, ¿pero por qué creen que no se le da la suficiente importancia? Uh, bueno, pienso que es porque eh, nunca nos han enseñado a cuidar este ámbito de nuestra vida y siempre es como... Uh -huh. Sí, creo que... La mayor parte del tiempo te, eh, se enfocan más en lo físico, si te duele una pierna, si te duele un brazo, te dicen Vamos con el doctor, pero si te sientes deprimido, triste o de cualquier forma menos feliz eh, No te toman mucho en cuenta uh -huh. ¿Qué quieren agregar? ¿De una parte de la... ¿Todo? Si tienen alguna crisis o que se sientan armados mentalmente, no duden en pedir ayuda Sí, ¿Sí? Y hasta aquí llegó la cápsula, esperamos que les haya gustado mucho. Y pues hasta la siguiente, ¿verdad? Hasta luego. Adiós.